Gracias primero a, a Plen por la oportunidad de, de, de estar aquí hoy. Nosotros venimos de Sevilla y hemos salido a temprano y nos han, nos han organizado todo para que podamos estar aquí. Así que gracias por el hecho también de todo el desplazamiento y, y los almuerzos y demás. Eh, gracias a la CEU por cedernos el espacio para poder hacer el evento. Y gracias también a todos porque cuando vi que me habían puesto en la franja de Chema Alonso, digo, ya me voy a contar la charla a mí mismo. Porque va a todo el mundo a la mal. Así que gracias de verdad por a última hora de la tarde estar, estar aquí conmigo. Lo que vais a ver no es puramente un trabajo que haya hecho yo solo, sino que es el resultado de Juan Antonio Cano, un chico compañero nuestro de Sevilla que no ha podido venir hoy, pero casi que al 50% la mayoría lo hemos hecho entre él y yo. Y bueno, me ha tocado venir hoy aquí a contarlo, pero también es trabajo suyo. Y Javi, que antes ha dado la charla de WAVE y es el team lead de WAVE, que también nos ha ayudado con toda la parte de LTF, que luego lo hablaremos un poco, y carga de texturas y demás. Así que bueno, aunque esté aquí, es un trabajo colaborativo de, de varias personas. Eh, yo me llamo Marco, soy desarrollador de software y, bueno, como os he dicho antes, vengo de la oficina de Sevilla y mi 99% del día de trabajo es Xamarin. Me dedico a hacer aplicaciones con Xamarin para Android y, y iOS y unas horas a la semana la dedicamos la gente que no estamos en el, en el núcleo del equipo de Wave a hacer tareas, digamos, satélites de Wave, ¿vale? Para poder también colaborar con el motor y hacer investigación también sobre el motor. Eh, ahí tenéis mi correo de la empresa, por si tenéis cualquier duda, mi Twitter y si tenéis cualquier también pregunta, en vez de esperar al final, levantáis la mano y la vemos si queréis sobre, sobre la marcha. Para ver un poco qué vamos a ver hoy, eh, vamos a empezar con el por qué llevar WebEngine a la web, cuál es la motivación ¿vale? de la charla. Eh, introduciremos un poco WebAssembly, que es lo que sustenta un poco todo lo que vamos a ver hoy. Eh, webgl.net que es nuestra propuesta para atacar webgl desde eh, con varios frentes el reto de pintar un triángulo el reto de pintar un cubo que rota vale, valga la redundancia el reto de pintar una textura vale, que parece algo muy simple pero tiene sus retos también en el entorno web y de cabeza intentar cubrir webgl por completo ¿vale? más allá de hacer una prueba de contexto intentar darle consistencia al, al proyecto en sí eh, y de ahí hacia dónde vamos. ¿vale? Estamos ahora mismo en un proceso de, digamos, de desarrollo. Eh, no está finalizado y para que veamos un poco de conclusiones y cuáles son los pasos siguientes a, a futuro. Um, ¿Por qué queremos llevar Web Engine a la web? Creo que la mayoría de los que estáis aquí seguramente venís a hacer dos charlas a la de Javi, en la que ha contado toda la necesidad de hacer o rehacer la parte del low level de Wave Engine para atacar la nueva eh, API gráfica del low level eh, Y bueno, nosotros Wave lo utilizamos con los clientes para hacer aplicaciones industriales, pero no podemos atacar entornos web. Vale, Tenemos Wave Engine para, para, para dispositivos móviles, para... Eh, headsets para realidad aumentada, realidad mixta, HoloLens, pero no podemos hoy día llevar una aplicación en 3D bueno, en 2D, eh, una aplicación industrial de este tipo, hacia un navegador. Entonces, es un target de clientes que nos perdemos por el simple hecho de no tener ese bridge de, de lo que tenemos para dispositivos móviles a, al entorno web. Entonces, no es, ninguna, no es ninguna novedad el tema de llevar a la web. Ya por el año 2015 hicimos nuestra primera aproximación y es que en aquella época JSIL, Javascript IL, que lo que hace es compilar el código IL que te produce Microsoft.net, del que hablaba antes Javi, que es básicamente eh, el código máquina bajo nivel que entiende el runtime de, de Microsoft eh, a Javascript, para que podamos correr aplicaciones en C Sharp pasando por IL en Javascript. Intentamos ya en aquella época hacer algunas pruebas. Y bueno, ahora os comentaré el resultado. Ahí veis un ejemplo a la izquierda que es simplemente console.writeline y una cadena. Y a la derecha veis parcialmente lo que genera el compilador ese. Realmente esto es un, esto es un transpiler. ¿vale? Porque lo que hace simplemente es aplicar una transformación de IL a JavaScript. Bueno, pero ya hace cuatro años era posible correr C-Sharp eh, en, en, en el navegador. Vale. Lo que pasa es que, como imaginaréis, pues esto tiene sus problemas de rendimiento. Eh, en, el, en el caso de aplicaciones industriales como las que hacemos con Wave, prima mucho, como contaba Javi, que un frame se pinta en un número de milisegundos determinado. Entonces, bueno, después de unos meses con esta aproximación, conseguimos hacer multiplicaciones de matrices dentro del navegador mediante el Transpiler, pero no conseguimos pintar nada. Vale, entonces cortamos la vía de desarrollo con JSL, dejamos pasar un tiempo hasta el día de hoy, que es lo que vamos a contaros. Eh, WebAssembly, eh, ¿conocéis alguno de WebAssembly? Porque a, a, ahora está un poco de moda, pero lleva solo un par de personas. Ahora está un poco de moda, pero no, no es nuevo, o sea, ya lleva unos años en desarrollo. Mm, ahora mismo, para que veáis, WebAssembly es una forma de ir al navegador, más allá de Javascript, ¿vale? Ahora mismo si tú quieres programar en navegador para que corra en cliente, tienes Javascript, pero con WebAssembly pues tienes otro paso más, ¿vale? Entonces ahora, ahora lo veremos. Hace, hace unos meses, en, en mi tiempo libre, me quise hacer un compilador para ver cómo funciona la API de system.reflection.emit eh, para generar código IL al vuelo, ¿vale? para hacer una cosa que se llama los transient assemblies, que puedes compilar IL al vuelo y meterlo en un, en un app domain y ejecutarlo. ¿vale? Quería entender cómo se hace un compilador desde, desde abajo. Entonces en la universidad dimos el lenguaje que veis a la izquierda, que se llama el lenguaje GoTo, que se utiliza en teoría de la computabilidad para demostrar que una función es GoTo computable. ¿vale? Se apoya las teorías de Alan Turing para demostrar que una función de Arida 2 se puede expresar mediante un algoritmo que tiene un número de pasos finito y que acaba en un tiempo determinado. Entonces, bueno, pues a la derecha me hizo una pequeña aplicación de consola que coge código GoTo, eh, lo compila IL, te genera una DLL, luego hice un pequeño runtime que carga la DLL y dada una entrada, pues te da una salida. ¿vale? En este caso, eh, no sé si alguno se ha dado cuenta, pero el, el, el bucle de la izquierda nunca acaba porque el, el símbolo más de arriba debería ser un menos. ¿vale? El, el lenguaje es muy sencillo, o se suma uno o se decrementa uno o se hace un salto condicional. Entonces, ¿qué pasa? Digo, bueno, esto está muy bien, pero lo voy a usar yo en mi casa porque requiere que me baje un compilador, que lo abra en una consola, que me edite yo mi propio fichero de GoTo y no lo va a usar nadie. ¿vale? Mi intención también era que lo usaran mis compañeros en la facultad, que hoy día en segundo de carrera todavía en la licenciatura de matemática, e informática y en el grado eh, siguen dando este lenguaje. Se utiliza en matemática para, para estudiar la computabilidad. Entonces dije, bueno, eh, podría hacerlo algo en el navegador. Ya, ya hace 10 años intenté hacer esto mediante expresiones regulares en Javascript eh, para que corriera dentro del navegador, pero bueno, era una implementación un poco tosca. Y digo, voy a, voy a ver qué hay a día de hoy eh, en el entorno de .NET para poder llevar esto al navegador, que es mucho más agradable que tener que descargarse un compilador y, y ejecutarlo a mano. Eh, esta, estas ilustraciones, lo tenía la URL abajo, son de, del Inside de una chica de Mozilla, que es desarrolladora, pero aparte ilustra. Entonces, escribió una serie de posts para que la gente entendiera qué era WebAssembly y cómo se habían llegado a consensos sobre el lenguaje ¿vale? y sobre la máquina que corre dentro del navegador. Eh, WebAssembly no es más que coger código de lo que ya conocemos hoy día, eh, C, C++, Rust de Sharp, como lo, luego veréis, eh, compilarlo a una representación intermedia, que creo que significa IR, de ahí pasar a Wasm, que es un formato binario que luego veremos un poco más en detalle, y eso corre en el navegador. ¿vale? Mediante una llamada de Javascript puedes cargar un chunk de Wasm y ejecutarlo. ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco, al final no es más que otra fase del compilador. ¿vale? Otro compilador que iría en este caso después del el de .NET. Eh, creo que fue noviembre del año pasado, octubre o así. Eh, llegué al post de Frank Krueger. Frank Krueger es un chico que, eh, americano, que bueno, es muy prolífico en el tema de Xamarin. Eh, él es el que ha hecho el entorno de Visual Studio para iPad, se llama Continuous, que puedes correr desde aplicaciones, encechar, fechar y compilarlas en un iPad con un teclado. O sea, tiene una experiencia similar a Visual Studio, pero dentro del iPad. No necesitas una, una, un ordenador, un portátil ni nada. Este chico publicó como código abierto esa librería, se llama owi.wasam, que lo que permitía era utilizar Xamarin.Forms para compilar en la web. Entonces, ya no es que Forms, que es una meta librería para poder hacer aplicaciones con una UI compartida entre Android, iOS y WP, funcionara en dispositivos móviles, sino que también renderizaba en la web. Entonces, ¿qué era lo interesante? Que tú hacías una aplicación para Android, ¿vale? Idealmente, el net estándar, donde estaba la definición de las páginas, los b y demás, la compartías con un proyecto que tuviera esos paquetes de Nugget y escupías una versión para la web. Pero es que, además, esa versión se ejecutaba en cliente, porque se apoya por debajo de WebAssembly. Eh, WebAssembly como tal, y eso no lo vamos a ver hoy, tiene un Turing un poco, digamos, elaborado para que tú, al final, llegues a tener el fichero Wasm, que es la DLL o el .exe de, del entorno web. Entonces, este chico lo que hizo fue, añades un paquete A que da tu librería net estándar, compilas y te olvidas. Tienes un index.html, index.style.css, eh, bueno, javascript, poco más, y cuando abres el navegador eso, pum, es el código net estándar corriendo en tu navegador. Vale, ahora igualmente veremos eso en detalle. Entonces, ¿qué hice yo? Me cogí Samarinform, me hice un pequeño IDE y hice que en vez de tener que descargarte mi pequeñito compilador, a tu máquina de más, entras una URL que es esa, a la izquierda programa, metes las variables de entrada y le das a compilar y puedes depurar el código, ver la, la traza de ejecución, tiempo de compilación. Entonces, es muy potente, para mí fue muy potente WebAssembly porque se lo envió al profesor de la universidad para que lo utilizara con los alumnos y lo único que tiene que hacer los alumnos es acceder a una URL. La máquina no, no, no tiene dependencia, los navegadores hoy día... Tiene que ser bastante antiguo el navegador para que no soporte WebAssembly y todos los navegadores de escritorio y todos los teléfonos que tenéis con Android e iOS eh, sin tener que tocar nada, renderizan WebAssembly. O sea, son capaces de interpretar WebAssembly. Entonces, poco a poco, en silencio, es una plataforma nativa de muchos rendimientos que está entrando en el navegador y que la verdad nos ha abierto unas posibilidades muy, muy interesantes. Um, el siguiente paso es que la gente de Inventive, vale, que es una empresa consultora canadiense, eh, sacó un software que se llamaba Uno, que era una implementación de UWP para eh, web, para Android y para iOS. Puedes hacer aplicaciones en Universo Windows Platform fuera del entorno de Microsoft, ¿vale? Te la puedes llevar a, a un Android, a un iOS y al navegador. El, el navegador, para que eso funcionara, volvieron a utilizar WebAssembly. Entonces, eh, Jerome Lavan, que es el digamos el cabecilla de uno, con lo que había hecho ya Frank Kruger, que era Huawei, lo que os enseñé en la diapositiva anterior, hizo un paquete de Nugget, que además de utilizar lo que ya utilizaba Frank Kruger, eh, mejoró el linker de Mono, porque al final por debajo utiliza todo el trabajo del equipo de Miguel Dicaza. Bueno, son Microsoft ahora, pero todo el equipo de Mono para poder compilar eh, eso para, para el navegador. Entonces, nos puso en este todo todavía mejor. O sea, ya no solo teníamos la posibilidad de una librería net estándar correr en el navegador, sino que ahora tenemos encima un linker bastante más potente. Podemos tener GTIN, podemos tener AOTIN, podemos depurar en Chrome. Puedes poner un breakpoint en Chrome y, y, y ver el código fechar dentro de la consola de desarrollador. Lo que están acostumbrados a hacer la gente en JavaScript, puedes poner breakpoint en fechar con lo cual la experiencia de desarrollo es un poquito más agradable, puedes hacer más cosas. ¿vale? Y esto fue lo que empezamos a utilizar para nosotros hacer las primeras pruebas con Wave. Digamos que nos abrió la posibilidad rápidamente meternos en un playground a hacer pruebas con, con WebGL. Eh, me he hecho un pequeño PowerPoint en... Bueno, un PowerPoint. Eso es un poquito... A ver... he hecho una especie de, sí, como un pequeño PowerPoint que programas en fechar diapositiva, le das a siguiente y te ejecuta código en WebAssembly para que os pueda enseñar las demos. Entonces, si por ejemplo esta página que veis que corre localhost, esta es mi máquina, eh, abro la consola de, de desarrollador de Firefox y miro la traza, veis que ahí a la izquierda se han, se han leído un montón de DLL. Entonces, ya para empezar, llama la atención que en el entorno web se han cargado DLLs de .NET. Vale, ya ahí algo empieza ahí a, a tener WebAssembly que ver. Al final de todo, veis que el runtime de Mono, Wasm, que es lo que por debajo utiliza, dice que está ready. Y si yo pulso aquí, ¿vale? veo que imprimo por la consola Hello World. Entonces, ¿este código cómo se ha, cómo se ha, cómo se ha hecho? Eh, normalmente, si, quisiera, si quisierais vosotros hacer eso en JavaScript, hacéis un console.log, porque console ¿vale? es un objeto conocido en JavaScript que tiene una función que es log, que recibe un string, y eso lo imprime por la consola del navegador. Vale, pero nosotros en .NET no tenemos eso. Un console line escribe por la salida estándar, que es una consola del ordenador. Vale, en este caso, una de las cosas chulas que tiene el paquete NAVE es que han puenteado ese console line para que esa cadena salga por la consola del navegador. Entonces ya empezamos a poder, con esa simple tontería, hacer aplicaciones muy interesantes vale, dentro del navegador. O sea, ya no podemos ejecutar algoritmos, pero además podemos imprimir por, por, por la consola, sacar estadísticas de rendimiento, medir tiempo, podemos hacer cosas muy, muy chulas. Perdonad que os abro un momento, y el estudio que antes he tenido que reiniciar la máquina porque no se veía y no me ha dado tiempo a, a abrirlo. Eso que, ve, eso que habéis visto vosotros es esta línea de código. ¿vale? Eh, esta slide ¿vale? tiene un botón que se llama Hello World que al pulsarlo lo que hace es llamar a line. Entonces, algo ocurre por debajo para que ese console.writeline, más allá que imprimir por la terminal, que no existe en el entorno web, ¿vale? se vaya a la consola. Es, digamos, interesante. Seguimos. Insisto, cualquier pregunta me la decís, ¿vale? Voy un poco rápido porque creo que hemos empezado un poco más tarde. Sí. Cuando carga el navegador la página, ¿se descargan las DLLs o las DLLs ya viene Las DLLs se descargan. Eh, te lo explico, déjame un slide porque voy a darle una cosita y ahora te respondo a eso, porque también esta apoya un poco la, tu pregunta. Eh, os he dicho que WebAssembly, nosotros, eh, como es otra fase de compilación, digamos que de .NET, sabéis que en este caso C-sharp compilamos IL, que es una DLL, o un punto .exe. Eh, ese punto .S, cuando tú le das doble clic en una máquina de Windows, lo que hace el jitter es eh, ir traduciendo a código, en este caso, X64, las instrucciones que va necesitando, ¿vale? las caché y demás, pero al final se interpreta ese código, a ¿vale? código máquina. Eh, en este caso, nosotros en navegador necesitamos algo, porque, como me preguntaba él, el navegador sí que carga las DLL. Eso que habéis visto ahí se compila, es una DLL net estándar 2.1. O sea, la misma que habéis hecho en proyectos de ASPN Scores, en proyectos de Samarinio, Samarinando y Samarinform. Samar o sea, no dista nada. ¿eh? Os enseño cspro Pro que es exactamente el que utilizamos todos día a día. La diferencia es que ha añadido un paquete de Nugget que tiene un tooling por dentro que a ti bueno, te lo oculta, digamos, pero te hace toda esa, esa compilación. Pero, claro, necesitamos algo que, que cargue esa DLL y la interprete en el navegador. Entonces, eso que en el escritorio se llama CDR, el, el entorno de ejecución del lenguaje común como el Language Runtime, eh, en este caso es Mono Wasm. ¿vale? Para que os veáis una idea, hay un ficherito en esa compilación, en ese bin debug, ¿vale? que se llama Mono.wasm, que ocupa 1,9 megas, ¿vale? que tiene eh, un montón de código binario, que lo que hace es embeber la máquina virtual de Mono entera en 1,9 megas. No es una penalización muy alta para una página web de hoy día que te cargar un solo fichero de 1.9 mega y lo que haga es montar entero una máquina virtual. Pero máquina virtual con su garbage collector. O sea, que realmente, el, como hablabas había antes ¿no? en Wave, el recolector de basura está funcionando dentro del navegador, ¿vale? La diferencia es que no, no, hay, no hay jitter, no hay outer, sino que línea a línea se interpreta, con lo cual es un poquito más lento, pero aun siendo de las tres opciones la más lenta, es bastante potente las pruebas que hemos hecho hoy día. ¿Vale? Eh, Wasm, eh, yo cuando empecé a programar con 14-15 años, mi forma de aprender a programar era, le daba en Screen Navigator, botón derecho a una página web, le decía ver código fuente, me bajaba eso y probaba. ¿Vale? Hoy día tenemos la, el F12, podemos depurar el código al vuelo, cambiar instrucción, podemos tener más juegos. Pero claro, con Wasm, si tú das botón derecho a una página web y miras un fichero Wasm, es un fichero binario, ¿vale? No hay una interpretación. Entonces, eso que pone What en formatting, What for Us es que what significa WebAssembly Text Format. Es una interpretación de texto para que los humanos podamos hacer botón derecho en una página web y ver el código WebAssembly. ¿Qué pasa? Que como veis ahí tiene una cierta herencia de Lisp. ¿vale? por el tema del de la, la, ámbito se controla mediante paréntesis. Si veis ahí, hay enteros de 32 bits y flotantes. No hay, a día de hoy, en el estándar que está convergido entre todas los, los, las empresas del sector, Microsoft, Google, Apple, no hay más que esos dos tipos de datos. Con lo cual, la máquina entera virtual de Mono funciona con enteros y flotantes y haciendo operaciones entre ellas, carga las DLL de punto .NET. Entonces, solo hay un fichero, monowasm que es la máquina virtual y todo lo que me ha preguntado él son las DLLs tal cual. Que las pasas por Mono, Disassembler o ILDSM, o las arrastras a Visual Studio y las desensamblas con el código que tú tienes normalmente. Entonces, sí, es código IL tal cual. Eh, es, es muy, bueno, si queréis desensamblarlo, el fichero tiene 1.9 MB de texto, imaginaros la dimensión, pero si os vais abajo, veis los contenidos de las cadenas de las excepciones. ¿Vale? Porque sabéis que las DLLs de.NEAL, bueno, la máquina virtual en sí tiene cadenas en el runtime para poder hacer e imprimir, digamos, eh, cuando hay una excepción en el sistema, te imprime una cadena. Todo eso aparece la de, al desensamblar mono Wasm. Entonces, es curioso, 1.9 mega, no, insisto, no es una penalización muy alta en el 2019 para que una página web tenga un problema de rendimiento. Entonces, para nosotros, primer escollo saltado. No estamos penalizando al futuro proyecto mediante 500 megas de, de dependencia. Es 1.9 más las DLLs que hagan falta. Tampoco hay linker. O sea, Quiere decir que se está enviando todo y a lo mejor hace falta el 25%. Cuando haya linker, todavía será más pequeño las DLLs que se suban al futuro servidor web. Entonces, no, no, hay, hay espacio para mejorar. Eh, entonces, en resumen, el Watt, el fichero de texto, lo que hace es que en un futuro podamos leerlo. Y aunque hoy día veis que hay solo dos tipos de datos, poco a poco se meterán cadenas, se meterán conceptos más modernos de los compiladores de hoy día y podemos, digamos, enriquecer eso. Pero no es un reemplazo de JavaScript, ¿vale? Esa es mucha duda que tienen las personas. Y yo cuando empecé con WebAssembly me pasaba igual. Me imaginaba que en JavaScript lo tiraremos y todo haremos en WebAssembly. No es la idea, ¿vale? WebAssembly es más rápido en algunos contextos y está pensado para aplicaciones que requieren un rendimiento mayor. En este caso, aplicaciones industriales como las que. Eh, desarrollamos con, con Wave Engine. Eh, una vez que ya sabíamos que podíamos hacer cosas con .NET estándar y correrlas en navegador, el siguiente paso, bueno, pues ahora queremos hacer cosas gráficas. ¿vale? Quiero a ver si puedo ver, eh, atacar una llamada de WebGL, que es la implementación de OpenGL para web, para empezar a pintar cosas, ¿vale? para ver si puedo realmente dibujar el navegador mediante .NET. Wave Engine como tal se apoya al final del todo en, en, en los backend gráficos. ¿vale? En el caso de, de, de Windows utilizará DirectX, ¿vale? que se implementa pues, con una librería que, por ejemplo, puedes echar de X, ¿vale? que te abstrae, eh, son, digamos, el binding a la librería hecha en nativo de, de, de DirectX. En el caso de OpenGL, pues por ejemplo, podemos utilizar OpenTK, que es una extracción de esa librería nativa de, de, de OpenGL en, por ejemplo, Macintosh. ¿vale? En el caso de WebGL que nosotros es la, la, la implementación que nos da Chrono Group para poder consumir en Javascript la API de OpenGL pensada para web. Vale, ya os adelanto que WebGL es, una, digamos, es un sabor de OpenGL ES, que es el que se ejecuta en los dispositivos móviles. Entonces, más o menos, WebGL 1.0 es OpenGL 2.0 y WebGL 2.0 es OpenGL ES 3.0. ¿Vale? que es un poco Esa es la, la, digamos, la, la tabla de compatibilidad ahora mismo con los navegadores. Pues nosotros tenemos que proveer a WebEngine de algún paquete de Nugget, de alguna librería que a ello lo abstraiga de toda esa parafernalia para poder llamar a, a web a un entorno web. De forma que la gente que está en el core de Web programe en web sin saberlo. ¿Vale? Esa es nuestro, eh, nuestra línea de trabajo es darle a ellos una, un tooling para que puedan programar ese backend gráfico y, de hecho, puedan copiar y pegar mucho código de la parte de OpenGLS o refactorizarlo y compartirlo para que puedan atacar a la web, pero no tengan por qué ser conscientes de las limitaciones de la web, que, que ahora también las veremos. Esto es muy bonito, pero llega el momento de pintar el primer triángulo, ¿vale? Decimos, bueno, ya está, podemos hacer un console write line, muy bien, podemos hacer cosas muy básicas, pero llega el momento de pintar el primer triángulo en el navegador, ¿vale? Y lo primero que, que nos encontramos es que, claro, pintar un triángulo, lo primero primero que necesita es pintar un canvas, ¿vale? El objeto canvas, que básicamente nos da un lienzo en el navegador donde podemos nosotros establecer un contexto de WebGL y empezar a dibujar en él. Os sonará mucho canvas 2D, que es la forma de, bueno, como Cairo en, en, en, en Linux, ¿vale? Para poder pintar mediante un X eh, polilínea, eh, en fin, Dibujar con colores, volcar un color dentro de ese, de ese lienzo. Nosotros, en el caso de WebGL, necesitamos un canvas, un objeto canvas. Igual que está el objeto IMG de HTML o el objeto, yo que sé, H1, eh, BR, tenemos un objeto canvas. Y claro, y la pregunta es: ¿y, y cómo yo desde CSharp le digo al navegador que cree un objeto? ¿Vale? Entonces, necesitamos en ese caso otro trampolín que es un. Eh, bridge entre las aplicaciones de estándar que en principio está de, de, destinada a consola y poder yo hacer llamadas al navegador para coger el DOM del navegador y decirle que creo objetos al vuelo. Entonces, ¿ves que ahí que pone using bar document igual a js object, Eso es una API que nos provee la gente de Mono para que yo pueda desde C -Sharp hacer queries al DOM del navegador. Y decirle, bueno, pues en la primera línea, dame un puntero al objeto global en JavaScript Document en la segunda línea, dame otro puntero a la propiedad de document que se llama body y eso es el equivalente a javascript a hacer document.body Entonces, eh, otro escollo salvado. Podemos acceder al DOM del navegador ¿vale? y decirle que haga cosas desde con, con de, de C Sharp. Esto, te, pues, para empezar, puedes poner botones en pantalla, en HTML. Puedes, esto, de, de hecho, es lo que se apoya owi.wasm, lo que os enseñé al principio de SamarInform en la web. Al final, lo que hace es que cuando hay un botón de SamarInform, él pinta un botón de HTML. Entonces, ese trampolín, también mono, te provee una librería para que pueda, digamos, hacer queries al DOM sin necesidad de tú tener que hacer ninguna cosa rara. Eh, lo que veis ahí dentro de, de, de los using es que hemos creado un canvas y le establecemos un ancho y un alto. ¿Vale? A partir de ese momento tenemos el espacio del navegador o del, digamos, de la página HTML para poder empezar a pintar con WebGL. Cuando empezamos con esto, mi conocimiento de OpenGL era bastante limitadito. ¿vale? Sabía hacer un clear color para poner todo en color, pero nunca, nunca he llegado a trabajar en un proyecto en el que me haga falta conocimiento de OpenGL a bajo nivel. Y aquí, Jorge... Me recomendó un libro en internet muy interesante, tiene 60 páginas, te lo imprimes en libre, te lo puedes imprimir en casa y te da un background bastante interesante para empezar a hacer cosas con OpenGL. Entonces ahí te explica qué es un buffer, cómo se vindea, qué es el vertex shader, el fragment shader, todo lo básico para poder hacer para poder empezar a hacer cosas con OpenGL. Y como WebGL es un sabor de OpenGLS y OpenGLS es un sabor de OpenGL, al final casi que es traducción bijectiva entre, entre un lenguaje y otro. O sea, entre una versión de la, de la app y otro. hicimos bueno, pues vamos a pintar el primer triángulo, ¿vale? La tontería de un triángulo, tres vértices con la arista y un color de fondo, ¿vale? Parece que es sencillo. Bueno. Pues lo primero que nos encontramos es que una de las llamadas para poder pintar el triángulo era gl.bufferdata. Fijaros que esa API es la de Mozilla. O sea, para poder mirar la, web, la API de, de WebGL, la API de WebGL se establece en Javascript. Con lo cual, toda la documentación que encontré en Javascript. Nosotros, para poder llamar a eso, ya habéis visto que tenemos Object, que es esa extracción del DOM para poder hacer queries a, a digamos, a, a HTML. Pero uno de los parámetros que trae es un array buffer, ¿vale? Y decimos, bueno, y, y un array buffer eso qué es? ¿Vale? Y ahí fue la, la primera el primer stopper digamos, que nos encontramos cuando empezamos a, a hacer esto. Array buffer, idealmente una persona que venga de OpenGL clásico, escrito para escritorio, valga la redundancia, lo que recibe es un array de float, ¿vale? Para decirle la posición de los vértices en el X e ¿vale? Pero ahí no está diciendo la API que requiere un array buffer. Un array buffer eh, en, en Javascript, vale, los arrays eh, pueden meter, eh, digamos que obviamente un lenguaje no tipado, no fuertemente tipado, y tú dentro de los valores de un array puedes meter en el primero una imagen, en el segundo elemento del array puedes meter un número y en el tercero un botón HTML. Entonces, eh, eso es poco eficiente para la necesidad que tiene un entorno de gráficos, ¿vale? en el que necesita computar, como decía antes Javi, muchísimas veces por segundo eh, valores de este tipo. Entonces... Como nosotros, digamos, JavaScript no te establece un, una buena implementación de un array para poderlo utilizar en UGL, eh, establecieron hace unos años los array buffer y los array buffer view, que no son más que una reserva de zona de memoria, pero como yo a ti no te puedo dar un puntero en JavaScript porque no hay un concepto de manejo de memoria, te digo que te he reservado un buffer de un tamaño y tú eres el que va haciendo push de elementos o pop, ¿vale? Va haciendo push de los elementos y eso automáticamente te dice el navegador que lo gestionará de forma eficiente. Claro, ¿cómo nosotros manejamos eso ese char? Para mí lo ideal es que yo a la gente de Wave lo que le proporcione es esto. Que ellos cuando creen una array de vértices, hagan new float, abre cierra llave y le pasen lo, lo, los elementos flotantes. Pero realmente eso no es lo que quiere WebGL. ¿vale? Entonces lo primero que nos dimos cuenta, y además nos ayudó un chico de mono, eh, Kenneth Ponzi con, haciéndonos pull ricos en el repo muchas veces para mejorar este tipo de cosas, eh, es que necesitaba convertir eso que yo llamaba un array de float a un array buffer view. ¿vale? Entonces, en el código al final de WebGL, veréis que está en algunos sitios llenos de, de, de trampolines como estos para hacer el marshalling entre lo que yo, en C# considero un array y lo que JavaScript o WebGL espera de un array. ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa interesante y al final, pues, esto eh, nos llevó a, a algunos problemas interesantes de rendimiento que luego también os comentaré. Para, porque una cosa muy básica es que como ahora tenemos la máquina virtual de .NET corriendo en el navegador y eso hace queries contra el DOM, a veces tenemos las representaciones del objeto dos veces. El handle que tengo yo de JavaScript y el objeto en el runtime de JavaScript de Chrome, por ejemplo, en el V8. Entonces, hay que tener cierto cuidado con la memoria en ese sentido. El triángulo. Para que lo veáis, en el, en el repo, que luego lo diré, tenemos una, una página de sample donde están todos visualmente los ejemplos de, digamos, de eh, aquí, todos los ejemplos del, de, de WebGL que hemos ido haciendo. Básicamente nos buscamos tutoriales de WebGL y los traduciamos a, a Cesar ¿vale? con nuestra nueva API. Eh, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto se está ejecutando en un bucle 60 veces por segundo y va relativamente bien. Pero luego veremos adelante que hay cosas más interesantes que, que un triángulo para, para poder. Pero bueno, ya era un paso. Ya salvamos el tema de los arrays, que parecía una cosa que no era muy, muy, muy sencillota. Eh... Lo siguiente de un triángulo es un cubo. ¿Vale? Ya vamos a pintar en 3D y además lo vamos a rotar. ¿Vale? Voy un poco más rápido porque no creo que tenemos 20, 25 minutos más, pero... La gracia de aquí era que ya teníamos que hacer animaciones. ¿Vale? Ya no era algo estático, sino que teníamos que hacer que eso se moviera con el tiempo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que, claro, hay que hacer cálculos matriciales para que ese cubo rote el resultado de operaciones matemáticas que se ejecutan muchas veces por segundo. Entonces ahí nuestra duda fue, ¿irá esto relativamente bien? ¿Será un problema ese, ese cálculo matricial? ¿Vale? Pues lo que hicimos es... Para no tener que implementar nosotros la parte de, de matrices, utilizamos el paquete de WAVE de la versión 2.5 que está pública en Nugget, que tiene toda implementación de cálculos matriciales en punto net de escritorio, en el perfil de escritorio. Y ese paquete Nugget, tal cual, lo cargamos con WebAssembly y funciona. Entonces, otra lección, si tenéis aplicaciones, bueno, paquetes de nages que, que tengan 4, .NET 4.5.1, 6.1, que no sean net estándar, los puedes consumir. Siempre que no utilice PayInvoke, porque el entorno PayInvoke, por ejemplo, no está habilitado en el navegador, la mayoría del código es compatible y lo puedes correr dentro del navegador simplemente compilando eh, dentro del, del proyecto de WebAssembly. Entonces, una prueba que hicimos es, vamos a coger una matriz, ¿vale? Se la vamos a pasar a WAVE, Aquí por ejemplo lo veis, dentro de ese pequeño en que os he dicho que me he hecho, el paso 2 es, cojo la matriz identidad, vale, la imprimo por, por las consolas digamos, de, del navegador, le calculo el determinante, que es uno básicamente, es un cálculo muy tonto, pero llamo a una función que está en una librería, que está en un paquete NAG, que, que no es del perfil net estándar, y yo cojo su valor. vale, Que es algo eh, para intentar probar la comunicación. Y si nos vamos a a la siguiente slide, ¿vale? Al pulsar aquí, veis que se imprime pues todos los valores de la matriz. <risa> Lo voy a dejar un poquito más para acá. Veis que se imprimen todos los valores de la matriz y al final tenéis el determinante que, insisto, no es que son cálculos cálculo súper interesante, pero te daba para ver que se puede llamar a una librería de punto net escritorio. Eh... Vale. Seguimos. ¿Cómo se hace el cálculo ese del, del, del cubo? En un juego o en una aplicación gráfica siempre tienes un bucle de update y de draw. ¿vale? Se actualizan datos y se pintan esos datos. Entonces nosotros, en el caso de, del, del, del, del cubo, hemos tenido que hacer cálculos con cuaterniones que cojan cuántos milisegundos han pasado del último frame y con eso hacer un cálculo de la matriz para ver la rotación nueva y pintarla. Vale, entonces veis que en el código del, del, del, del cubo al final que tenemos en. luego lo enseñaré en WebGL, no hacemos más que consumir la librería de Wave. ¿vale? Y eso se ejecuta 60 veces por segundo y va a 60 FPS. Eh, en los navegadores, a diferencia de las aplicaciones móviles, tú no controlas la cantidad de bucle de veces que se llama el bucle de pintado. Haces el Windows.requestAnimationFrame, que lo que hace es el navegador llamarte a ti mismo una función cuando él considera que llega el momento de pintar para que tú vuelvas a refrescar todo. Entonces, es el navegador el que controla la tasa de FPS. Pero si tu algoritmo va mal, te la limita. Pues aquí las pruebas que hemos hecho, e incluso mi ordenador de casa, que es un ordenador de hace 10 años, va a 60 FPS. O sea que, insisto, todavía no hemos tenido un problema de rendimiento, pese a que ya vamos introduciendo cálculos por, por segundo bastante interesantes. Eh, el cubo rotando, vale, para que un poco también lo veáis, está de nuevo en la página de que os he dicho. Pues, bueno, muy tonto, pero es un cubo con colores en las que ya hay varias caras y se va animando y eso va a ser de FPS y, de nuevo, no hay un problema de rendimiento de sante. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dio a pensar? Que aun estando sin jitter, aun estando sin aoter y compilando en debug, mmm, no van mal las pruebas, ¿vale? Obviamente una aplicación de las que hacemos en plain a nivel gráfico es mucho más complejo que un cubo, pero como veréis a continuación más abajo en otras samples, bueno, pues no, no va excesivamente mal. No hemos hecho análisis de performance a muy al, bajo nivel, pero va, va, parece que es una solución bastante, bastante potente por ahora. Lo siguiente que tenemos el cubo es. ¿Y por qué no le ponemos una textura al cubo? Porque ahora mismo son colores. Y claro, la carga de la textura ya implica un primer cambio conceptual. Y es que vosotros, seguramente, en las aplicaciones normales, en Samarin, por ejemplo, eh, ¿cómo cargáis una textura? Desde que la aplicación, de, desde que Net se soporta en Samarillo y Android, System.io ataca a, lo, a, a los sistemas de ficheros de los dispositivos. Entonces, hacéis file.open de una URI conocida y tenéis el stream o el byte array. ¿Vale? Eso en el entorno web no funciona. ¿Dónde se aloja una imagen? Cuando yo en el navegador he puesto localhost 80.080, ¿de eso es dónde está la imagen? Está en el servidor. Yo no puedo hacer file.open de una URI local. Porque el concepto de local en el navegador no es tal cual. El local es el servidor. Entonces tengo que ir al servidor y traérmela, ¿vale? Y eso en Xamarin cómo lo solemos hacer? ¿Con qué clase? HTTP Client, ¿vale? Para intentar hacer peticiones asíncronas a un recurso que está en un sitio web. La misma forma de, sí, la de los ejemplos que luego te enseño, el primero de ellos es el array de bytes ARGB que te da todo el trozo de la imagen por colores de píxel. Pero eso en un proyecto real, como los que trabajamos muchas veces, esa fue la primera prueba, porque si eso no funcionaba, no seguíamos. ¿Vale? Pero visto que eso funcionaba, nos metimos a la duda de ¿y cómo cargo yo una imagen. ¿Vale? Y ese reto es el que intentamos resolver aquí. Vosotros en el HTTP client ya sabéis que pedís un recurso web, hacéis un GetaSync, por ejemplo, os esperáis a que el recurso venga y si no ha habido, si no, bueno, puede hacer el eh, ensure de que la conexión ha ido bien para que devuelva una excepción si falla y si todo ha ido bien, tienes tu array de bytes, ¿vale? Pero claro, en el entorno web os he dicho que esto al final es un trampolín a Javascript que esto de verdad lo que hace es ejecutar un puente JavaScript. Y eso no es tan sencillo. Pero la gente de Mono ha hecho una implementación del HTTP client que tú la usas creyéndote que estás en un entorno como Xamarin pero realmente por debajo está utilizando Fetch, vale la nueva API de Fetch, para coger como las peticiones Ajax de hace 10 años, para intentar traerte un recurso de la web, interpreta los errores HTTP y te los eleva a un HTTP client. Con lo cual tú, el mismo código que has utilizado toda tu vida con un HTTP client, pero en el contexto del, del navegador. ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en el siguiente trozo de código, ¿vale? Veis que pido un recurso en el localhost, hago una wait de la respuesta de FUT xt y la pinto. ¿Vale? Ah, lo, luego lo enseño si queréis, pero que es bastante, bastante tonto. Eh, simplemente la misma aplicación que he utilizado siempre la podéis utilizar de nuevo en el, en el navegador. ¿Vale? Eh... Os lo enseño también un poco luego. Pero conseguimos cargar las imágenes, pintamos el cubo con imágenes y lo siguiente fue, vamos a intentar ahora eh, hacer que WebGL sea en la pizza completa. Cuando hicimos el, el triángulo y el cubo, lo fácil para nosotros era llamada, llamada que necesitábamos, la envolvíamos sobre la marcha. ¿Que hacía falta bindear un buffer? Envolvíamos la llamada. ¿Que hacía falta crear un buffer? La, la, la, la envolvíamos. Pero cuando miramos la definición del lenguaje, que es este fichero IDL que te da Cronos, hay ciento y pico de llamadas. Y no es una tarea fácil eh, hacer eso mano una por una. Entonces, aprovechando lo que os comenté antes del compilador ese que me hice al principio, eh, mis compañeros de trabajo me regalaron este libro allá por noviembre, que es el del autor de ANTLR, la, la, la herramienta de creación de Lexer, Parser y, y ReWriter para poder hacer compiladores, interpretación de código y demás en Java. Hay un, un sabor de, de ANTLR para .NET y aprovechando lo que aprendí, resulta que en Internet encontramos una gramática que eh, podía coger todo el fichero IDL que te daba Cronos con la especificación con ogl y nosotros hacer un transpiler. Entonces, ¿qué nos hicimos? un transpiler que dado el IDL te escupe entera la API de webgl.net de forma que tú trabajas con webgl con un sabor de fechar de desechar. entonces Es una herramienta automática. Simplemente invertimos unos dos o tres días en hacer ese transpiler y automáticamente tenemos todas las llamadas. Y ahora se trata de ir eh, fine-tuning para algún parámetro concreto que hace falta pasarle de otra manera, pero que digamos que lo redujimos bastante en, en complejidad. Aquí, por ejemplo, veis algo muy tonto y es una regla de reescritura de las constantes y es que cuando él detecta una constante en, en, en el IDL la reescribe como public espacio, el const espacio, vale, y te genera al final un código, un CS, con toda la API de WebGL. Eh, el, chico de, el chico de Mono que os he contado se llama Ken Sponzi y es uno de los encargados del equipo de Mono Wasm, que están junto con otros dos eh, trabajando en la rama de WebAssembly en Mono. Eh, Va bastante avanzada, nos hace pull request bastante a menudo. Nunca se lo hemos pedido y de hecho nosotros no tenemos ninguna relación comercial con ellos. Pero creo que lo utilizan todo el repositorio y los ejemplos que ahora os enseñaré para hacer rendimiento del entorno de WebAssembly. Entonces la verdad que tenemos ayuda de ellos y bueno pues al final son los que implementan por debajo lo que usamos y es bastante, bastante bienvenida. Antes de las conclusiones, vale, me voy un momento a los samples y os enseño un poquito... El cubo, digamos, que era un hito marcado, me preguntó aquí este hombre el tema de la, de la imagen. Esta es un array de, de bytes en RGB que lo pintamos y fue bien. ¿vale? Esto que veis aquí es la textura de nuestra empresa o el logotipo de nuestra empresa cargado mediante un objeto IMG de HTML que tiene carga síncrona. Y ese eh, array de bytes se lo pasamos a WebGL y lo pinta. ¿Vale? Que también fue un reto, pero para que veáis hay que crear un objeto HTML y eh, IMG al vuelo, enlazar la propiedad SRC a la textura, esperar a que cargue. Hay que tener un callback de JavaScript, que eso es algo, no vamos a hablar hoy, pero muy interesante. Que JavaScript nos llame a nosotros en .NET. O sea, que digamos que podemos tener una especie de evento de JavaScript a .NET. Funciona, ¿vale? Se puede hacer. Esta es la misma textura, pero cargada con Esquia. Hay una librería de Esquia que permite utilizar todo el motor de Google para imágenes dentro del navegador y desde WebAssembly. O sea, una locura. Y carga las imágenes mil veces más rápidas que si las tuviéramos que interpretar con el navegador. Y ya, digamos, la joya de la corona, que es lo que Javi nos ayudó, es lo que habéis visto antes, que Javi os ha enseñado al principio en la charla de Wave, del editor, con cargando modelos complejos, esos modelos también lo podemos pintar. Y esto ya tiene muchísimo más polígonos, tiene texturas más complejas y, aún así, veis que el rendimiento, eh, bueno, pues os lo digo ya, pero va a 60 FPS. Y ese mismo bucle de Draw está haciendo todos los samples que veis en la vertical. Entonces es bastante bastante potente. Ya un poco ya por ir más allá, eh, seguimos buscando ejemplos en la comunidad y, y aquí mm, hemos hecho, aunque veis simplemente un cubo cambia de sitio, está utilizando APIs por debajo de, de Transforce Feedback, que son las nuevas APIs de OpenGLS 3.0 en el navegador, con lo cual nos habilitó el escenario para que la versión nueva de Wave pudiera utilizar los comandos que hablaba antes Javi para poder utilizar digamos, esa parte nueva gráfica en, en el navegador, con lo cual podíamos utilizar todo nuevo de Wave. Dentro de WebGL, eh, queríamos ver si cómo iba esto de rendimiento con la interpretación de, del ratón. Y, por ejemplo, aquí, ¿vale? si pulsa y mueve el ratón, cada vez que yo muevo el ratón, .net llama a JavaScript, le pasa las coordenadas X y de mi ratón, él pinta en WebGL el círculo en el X y del ratón, y vuelve. Con lo cual, eh, veis que, que no hay lag y no es bastante potente. Encima puedo comunicarme bidireccionalmente. Los ejemplos son muy tontos. Lo que tenéis que valorar es lo que nos ha abierto de posibilidades. Cada ejemplito de esto lo que nos hacía era abrirnos un paradigma nuevo. Con este, por ejemplo, ya sabemos que podemos comunicarnos los dos lados. Los juegos, las aplicaciones visuales requieren interacción de un ratón, un teclado, pues es posible, ¿vale? Ya el ratón lo podemos llamar de, también desde, desde WebAssembly. Y... Y poco más, os doy a las conclusiones. ¿Hacia dónde vamos? A día de hoy ya funciona ejemplito muy básico de WebEngine 3.0 corriendo en UGL. ¿Vale? No sabemos cuándo vamos a hacerlo público. No tenemos una fecha de publicación, pero esperamos que en los próximos meses podáis tener paquetes de Nagger que lo añadáis al proyecto y podáis correr las aplicaciones de web 3.0 en el navegador. Es nuestra esperanza. Y va bastante bien, la verdad. Eh, no tenemos jitter, o sea, no hay cacheado de las instrucciones en el navegador, no tenemos outer, no tenemos linker activado, hay mucho espacio de mejora, o sea, estamos en el peor de los escenarios de rendimiento y va bastante digno. ¿Vale? Seguramente haya problemas cuando metamos cosas más complejas, pero hay mucho espacio de mejora. O sea que podemos todavía crecer en ese sentido. La decompresión de JPG hoy día es un dolor de cabeza. Y por ahora hemos intentado evitarlo mediante PNG e incluso BMP. Aunque sabemos el coste en, en, en mega, pero a día de hoy eso es un escollo que hay que salvar todavía. ¿Cómo decomprimimos JPG? Porque utilizan una decompresión de, de, de bueno, tal GZ para que en el navegador eso sea primero rápido en tiempo y que funcione bien. Y a día de hoy no hemos encontrado todavía eso. Eh, Mono Wasem, si miráis el repo de Mono y veis, buscáis por la etiqueta Wasem, todos los días hay commit y va creciendo día a día. Y no solo que vaya bien hoy día, sino que además sabemos que poco a poco la gente de Mono va a intentar hacer push en eso, porque además hay parte de la industria como uno que está muy interesada en que eso funcione relativamente bien. Eh, Wasem eh, está en continuo desarrollo. El enlace de ahí es de, es de Google IO de hace unas semanas, en el que ya han propuesto la implementación multithreading de Wasem en Chrome. Entonces, Wasm a día de hoy es single thread, pero ya hay una versión de Chrome que soporta multithreading. Wasi, que es la interfaz de WebAssembly para escritorio, es sacar Wasm del navegador. Igual que Electron puede hacer aplicaciones web como si fuera una aplicación de escritorio, con Wasi vas a poder aplicaciones en nativa, fuera del navegador y con un rendimiento nativo, ¿vale? en código máquina y con un rendimiento bastante interesante. WebAssembly está en continuo desarrollo, es lo que queremos decir con esto. Y al final, todo lo que habéis visto, la mayoría del trabajo lo hemos hecho dos horas los jueves y dos horas los martes, que es lo que le dedicamos a esto de WebAssembly. Con lo cual, creo que en cuanto también podamos tener más esfuerzo, vamos a avanzar mucho más rápido y os aseguramos que en los próximos meses lo más seguro es que podáis tener estos esto públicos. Y por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta. Perdona que he ido un poco rápido, pero con bueno, lo del HDMI hemos comido diez minutillos. Pero voy a hacer por aquí ahora. Si queréis alguna pregunta, las slides y las demos las pondré en GitHub, el repo. ¿Vale? que lo he puesto en alguna, en alguna slide. Eh, si buscáis en el repo de Wave Engine de GitHub, lo veréis, webgl.net. Ahí tenéis todo público, todos los comics son públicos. Hemos hecho un desarrollo en ese caso abierto y la idea es que eso sea un paquete Nugget, que lo podéis utilizar incluso fuera de Wave. ¿Vale? Seguramente eso ocurra así en los próximos meses. Y poco más. Que muchas Gracias.